Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues eh, Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de qué hora estés escuchando este video Como te digo, siempre, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche que escuchas el video Bueno, que estoy siempre con la misma camisa ahora, sí, sí, sí Estoy siempre con la misma camisa, es la camisa de grabar los videos ya sabes que hago el un montón de grabaciones en un solo día. Así que por eso me ves durante semanas enteras. Siempre con la misma ropa. Eh, bueno. Eh, vamos eh, a esta luna. La luna del meticuloso. De la meticulosa. Del meticulose. Eh, la luna en Virgo. ¿Cómo siente esa luna en Virgo? Y esa luna en Virgo eh, es muy, muy, muy especial. Porque es una luna que tiene un gran poder de empatía con el otro. Es esa luna de ayudar. Es esa luna del servicio. Por eso las tres palabras claves para esta luna en Virgo... Eh, positivas es que son cuidadosos, son humildes y son muy prudentes. Eh, las negativas, la parte de sombras de esta luna en Virgo, es que son obsesivos, son neuróticos y son distantes. A veces se muestran como fríos, ¿sí? Eh, por esas distancias que imponen y bueno, en definitiva es la luna un signo de agua pasando por un signo de tierra como es Virgo. Estas son las cosas que yo quiero que ustedes vayan, yo no es que quiera, es la manera más fácil, más linda de poder ir resolviendo una carta natal. Ir haciendo estas combinaciones. Ah, el domicilio de la luna es cáncer, un signo de agua. Ah, pero está pasando por un signo de tierra. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Porque el, el agua fluye, pero la tierra le hace de estanque, le hace de contención, de muro de contención. Y hasta... Le da una guía. Bueno. Todas esas imágenes que se pueden ir haciendo. Mentalmente les sirve. Y les sirve mucho para esto. Para ir interpretando la astrología de una manera fácil. Ya llegamos a la mitad del Zodíaco. Ya vimos la Luna en Aries. En Tauro. En Géminis. En Cáncer. En Leo. Y en Virgo. Mañana comenzamos con la segunda mitad de la luna, luna en Libra, después en Escorpio, en Sagitario, en Capricornio, en Acuario, y finalizando en Pisces, y así habremos dado toda una vuelta al Zodíaco, te mando un abrazo enorme, te invito a que te sumes a nuestra comunidad de Telegram, cada día somos más y cada día estamos más activos. T.me barra curso de astrología. Todo pegadito, todo junto. Eh, ahí nos puedes encontrar. Y también que te hagas miembro de nuestra página. Eh, centro Aprender Astrología com. Chao, hasta mañana.